Pero qué mierda es esta. Me cago en todo... Santa Claus, me las vas a pagar. Yeah. Sí, ¿qué desea? ¿Ese tren se dirige a la aldea de Santa Claus? Sí. Pues me gustaría poder comprar un pasaje. Lo siento, es solo de mercancías, aparte de materiales, hay que llevar la caja que está a mi izquierda, ¿algo más? No. Vale, vuelvo a cuando quiera. Vaya, me he dejado las llaves, tendré que volver. Oh, no? Voy a por ti, Santa Claus. Aquí tienes el paquete. Este disfraz me queda bastante bien, gracias espía. Adelante, pase. Al conductor del vehículo se le solicita en el despacho del regente. Todo esto es muy raro. Hola, soy el regente, necesito que me expliques por qué has traído tú el paquete y no el robot. Y ahora toca buscar a Santa Claus. Hola, soy el cerebro de todo esto. Creías que me habías matado, pero en realidad ese no era yo, era el espía rojo. Siento decirte de que a Santa Claus lo hemos matado y nos hemos quedado con su villa. Te descubrimos desde que destruiste el robot, simplemente te dejamos entrar. Vamos a utilizar sus fábricas para construir armamento y ganar mucho dinero. Y bueno, ahora que lo sabes todo, debes morir. Parece ser que ha sido un sueño. ¿Qué ha sido eso? Dios mío, menudo regalo.